Todos hemos oído hablar de plagio alguna vez, pero ¿sabrías definirlo? Plagiar es, según la RAE, copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Pero vamos a ver otras definiciones que, aunque están en desuso, nos pueden ayudar a entender el concepto. En la Antigua Roma, plagiar era usar un siervo ajeno como si fuera propio, o también significaba secuestrar a alguien para obtener rescate por su libertad. Como veis, plagiar siempre es aprovecharse del esfuerzo o el mérito ajeno de manera ilícita y en beneficio propio. Ahora vamos a ver qué entendemos por plagio en nuestro ámbito. En el ámbito académico, plagiar es reproducir el desarrollo de una idea, no solo fragmentos de las obras, de forma total o parcial, transformándola o no, pero presentándola como propia. Además, es una vulneración del derecho de autor, que es el que protege los derechos de los creadores sobre sus obras. Así que podríamos incurrir en una infracción o incluso en un delito penal si obtuviéramos algún tipo de lucro con este plagio. Pero no todo está protegido por la legislación sobre propiedad intelectual. Se excluyen las meras ideas, así como procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos. En el mundo actual, la información ha adquirido un valor fundamental. Y esto ha llevado a que el plagio y el derecho de autor ocupen una posición cada vez más central fuera del ámbito académico y en la sociedad civil. ¿Conoces algún escándalo público relacionado con el plagio de un trabajo académico o de una celebridad? Seguro que sí. Llegados a este punto, quizá os preguntéis, ¿cuáles son las razones para poner todos los medios de nuestra parte para no incurrir en plagio? En primer lugar, existen razones prácticas. La comunidad académica y científica se basa en los principios de reciprocidad y reconocimiento, lo que se concreta en citar correctamente los méritos ajenos, Así que, si plagiamos, nuestro trabajo será rechazado. Por otro lado, ya hemos visto que infringir la Ley de Propiedad Intelectual puede tener consecuencias legales. Además, si plagiamos en nuestro TFG, TFM o tesis, no obtendremos nuestro título. Por último, existen razones éticas para no incurrir en plagio. Debemos reconocer la autoría de nuestros compañeros investigadores y salvaguardar las normas de transmisión del conocimiento científico entre el mundo académico y la sociedad.